Bueno, pues llegamos una semana más a la consulta del doctor Amor Con esos consejos que cada semana nos ofrece Él se llama Juan Bustamante Llega de Huelva Bendita ciudad Escritor, fotógrafo, experto en temas de amor Modelo también Vamos de todo un poco Bueno pues le damos ya la bienvenida a Juan, nuestro particular Doctor Amor Aquí en Radio Futura en el 107.2 de la frecuencia modulada Así que Juan, muy buenos días, bienvenido ¿Qué tal? Buenos días familia, ¿cómo estamos? Pues bueno, aquí deseando de escucharte, deseando de ver el tema que nos traes hoy bueno, bueno, qué presentación, ¿eh? La gente va a pensar que he dejado sin trabajo toda España, con tantas cosas, pero bueno, pero bueno, gracias, agradece, hombre. Bueno, pero, pero no he mentido, ¿no, Juan? Bueno, modelo algunas veces, ¿eh? Soy bueno. más fotógrafo que modelo, pero de vez en bueno, cuando por... es verdad que me gusta ponerme delante de la cámara. Por eso lo he dejado para lo último, porque tampoco es algo que hagas habitualmente, pero bueno, de vez en cuando también, ¿no? Sí, bueno, algunas veces hago mi espíritu de modelo, entre comillas, bueno, como se suele decir. Bueno, ¿y algunas que otras profesiones que me he dejado por ahí aparcadas? Eh, sí, bueno, no vamos a decir más porque <risa> si no la lista va a ser un poco larga, va a decir la gente. Bueno, este hombre hace de todo, tampoco es eso. <risa> bueno, lo importante es que ejerce la profesión de doctor amor y esa es la que nos interesa a nosotros, ¿no, Juan? Exactamente, la verdad que esto, bueno, empezó de manera casual, ya lo conté con lo de los libros aquí hace unos ocho años aproximadamente y oye, pues sí, es un tema que siempre me ha gustado, me ha interesado, que he estudiado, que he reflexionado y le gusta y le sirve a la gente, así que yo me alegro de que sea de utilidad, de eso se trata, ¿no? de intentar ayudar a la gente y hacerle abrir los ojos Exactamente, bueno, Juan, cuéntanos, explícanos Dinos de bueno, qué nos me traigo vas a un tema interesante que seguro que le ha pasado a todo el mundo, que son las mentiras que nos dicen cuando nos dejan. Uh -huh. Bueno, y, y, y la pregunta del millón, ¿y por qué nos dicen la verdad? Pues muy fácil, porque la gente, la mayoría de la gente suele ser muy cobarde uh -huh. y son muy valientes para algunas cosas, pero muy cobardes para otras. Entonces, cuando alguien te quiere dejar que suele ser casi todas las veces porque ya tiene a otro protagonista, eh, claro, les da miedo y les da vergüenza decirlo. Entonces, ¿qué hacen? Mentir. ¿Y cómo? Pues inventándose eh, esto. Lo que voy a decir ahora, por ejemplo, algunas de ellas, uh -huh. inventándose pues, excusas y frases absolutamente absurdas y ridículas, que algunas de ellas, bueno, que muchas las tengo en, en mi libro, por ejemplo, en el primer libro de ¿y ahora qué? claves para superar una ruptura. Recordad que está a la venta en, en Amazon, por ejemplo. Eh, y ahí comento muchas de estas mentiras y excusas que te dicen cuando te dejan. Y la primera, por ejemplo, es un gran clásico que todo el mundo hemos escuchado y es la famosa frase de necesito tiempo. <risa> Yo sí. siempre he dicho, cuando tienes una relación con una persona, por ejemplo, en mi caso fue hace muchos años, que llevaba muchos años con la persona que estaba, y me soltó el necesito tiempo, digo, a ver, llevamos siete años y medio juntos, y necesitas más tiempo, y la pregunta es, ¿necesitas tiempo para qué? O sea, absurdo totalmente. ¿Cómo te va a decir una persona que necesita tiempo si lleva contigo muchos años? Es que eso, ¿para qué quieres el tiempo? O estamos o no estamos, o te gusto o no te gusto, o quieres seguir o no quieres seguir, pero el tiempo no soluciona nada. O sea, que, que tú me digas a mí que necesitas tiempo y dejemos ahí, digamos, ese tiempo muerto, como si fuera los partidos de fútbol y descanso, ¿para qué? O sea, tú no puedes decir, la relación la paramos, estamos un tiempo y luego volvemos. Que, por cierto, nadie te dice, oye, que ya ha pasado el tiempo que te pedí, vamos a seguir. Mm, Nunca. Sí. Cuando te dicen necesito tiempo, no sé, yo no conozco a nadie que me haya dicho, oye, pues me dijo que necesitaba tiempo y al mes me llamó, oye, que ya ha terminado el tiempo. <risa> Nunca. La por verdad. lo tanto, es una grandísima mentira. Un tiempo, a lo mejor es, ¿eh? Juan, este tiempo... ...porque no quieren decirlo para no hacer daño, de golpe, ¿no? Digo yo. Claro, es que cuando te dicen necesito tiempo, el mensaje es, en realidad, no quiero seguir. Uh -huh. Pero claro, no te van a decir de golpe, oye, que lo dejamos, que hemos terminado, que se ha acabado. No, te dicen necesito tiempo, que es una manera suave y educada de decir, te voy a dejar, o mejor dicho te dejo cero mmm, de manera más lenta, mm. o llámelo de alguna manera. Sí. Entonces, eso, actitud cobarde, egoísta, de decir, oye, que si no quieres seguir, que me lo digas, pero no me digas necesito tiempo, porque le das falsa, falsa esperanza a la otra persona y se queda esperando como si realmente, después de pasar ese tiempo, que además no sabes ni cuánto es, porque no te lo dicen, <risa> mmm, fueseis a volver. Porque, claro, la pregunta es, necesito tiempo, vale, pero ¿cuánto tiempo? ...no hay respuesta. ¿Y para qué? Entonces, no Juan. Claro, ¿cuánto tiempo y para qué? Es lo que he dicho, ¿para qué quieres el tiempo? O sea, si llevas conmigo tantos años, ¿para qué quieres el tiempo? O sea, explícamelo, es que no tiene ningún sentido. Bueno, pues, para... como, sí. como he escuchado algunas veces frases contradictorias. Voy a subir para abajo. O sea, no puedes subir para abajo, eso no existe. Por aquí es lo mismo, necesito tiempo. ¿Para qué necesitas tiempo? hoy estamos o no estamos? Es que ese necesito tiempo lleva a unos puntos suspensivos que lo dejas ahí en el aire y seguramente sería necesito tiempo para dejarte exactamente ese si... es el mensaje lo que pasa que desgraciadamente cuando estás muy enamorado de la otra persona eh, claro tú te agarras aunque lo abordiendo entonces cuando te dices necesito tiempo tú crees que realmente va a ser un tiempo y que luego vayas a volver entonces es mentira es un engaño y es una manera de darle falsa esperanza y falsa ilusión a la otra persona y me parece, eh, pues eso, me parece vergonzoso porque estás mintiendo a la otra persona. Le estás haciendo creer algo que nunca va a llegar. Bueno, pues necesito tiempo. Es una de estas mentiras que te dicen al dejarte. Exacto. Otra de ellas eh, sería eh, quedamos como amigos. A ver, aquí hay gente que me diga es que sí, yo tengo a mi ex y es mi mejor amiga o mi mejor amigo, mi ex. Vale, hay algunos casos que sí, pero... No nos olvidemos que tu ex siempre va a ser tu ex. Es decir, que de amigos a novios se puede pasar, pero volver de novios a amigos es imposible. Esto es como decir, no, yo ya he terminado la universidad y quiero volver a estudiar primaria. No puedes hacer eso. O sea, no puedes volver atrás en el tiempo y, y hacer como que, no, no, es que yo quiero otra vez hacer primaria, quiero otra vez jugar con la plastilina y esas cosas. No, es imposible. Pues aquí es lo mismo, tu ex siempre va a ser tu ex. Entonces, eh, me hace gracia cuando dicen... No, es que quedamos como amigos y somos amigos y nos contamos todo. Hombre, dudo mucho que si tu ex viene y te cuenta... Oye, que ayer conocí a uno o a una y me acosté con él, te haga gracia. Entonces, por eso digo que mi ex... Es verdad que alguna amiga tengo de ex, sí. Pero, eh, a ver, siempre está ahí el recuerdo de... Oye, estuvimos juntos o nos estuvimos conociendo. Pero eso de tu ex, ya sea hombre o mujer que sea tu amigo, hombre, no puede ser. O es novio, o novia, o es amigo, pero volver para atrás, como he dicho, es que es imposible. Entonces es otra mentira, quedamos con amigos. ¿Pero cómo voy a ser tu amigo si hemos estado juntos y hemos terminado? Y si hemos terminado es porque había motivo, o porque ya no te gustaba, o no me gustabas tú, o no nos gustábamos, o ha habido engaño o por lo que sea. Entonces, ¿cómo voy a ser yo amigo de una relación que me ha fallado con alguien? ...¿qué te voy a decir?... ...oye, vamos a tomarnos una cerveza... ...y lo celebramos... ...que ya no estamos juntos... ...o sea, eso es imposible... ...es otra mentira... ...y, y es algo que seguro... ...que hemos escuchado todos... ...y que es que choca bastante... Pues seguramente será Juan... Eh, ...por no terminar la relación drásticamente... ...bueno, pues quedamos como amigos... ...aunque eso no es la realidad... ...puedes tener una relación cordial... ...de saludo ...pero no una amistad íntima... ...eso ya, es, como bien dices tú... ¿Eso se pierde? Es que yo, por ejemplo, he tenido tres parejas a lo largo de mi vida y con ninguna de las tres soy amigo, ni somos amigos. porque Porque siempre digo que lo que termina no suele terminar bien, porque si no, no se acabaría. En algunos casos dirá la gente, sí, pues mira, no acabamos mal. Bueno, pero siempre hay algún roce y siempre hay algo por ahí. Es que tenemos que pensar que cuando se termina una relación es porque había motivo. Y cuando se acaba es porque no iba bien, y si no iba bien, no se, ha, no se suele acabar bien. Siempre hay algo que la ahí, entonces no puedes ser amigo de una persona con la, que ha tenido, con la que ya has tenido problemas o discusiones. Por eso digo que es imposible, que es mentira. Que de amigos a novios se puede, pero de novios a amigos no se puede, porque es volver mm. para atrás. Es Exacto. como si dices, bueno, tú, bueno, te estás casando. No, me he medio casado. No, o te has casado o no te has casado, me medio casado no existe. Bueno, pues otra de las mentiras. Quedamos como amigos. ¿Alguna más? Hay otra más. Eh, cuando te dicen... No, lo dejamos porque quiero estar solo o sola. A ver, también hay algunos casos, pero son pocos, en los que es verdad que la otra persona te deja para eh, quedarse solo, porque a lo mejor... ...bueno, pues si sí, se agobiaba la relación, o ya no le gustaba... ...o perdió la chispa, o la otra persona le mintió, le engañó... ...en lo que sea, uh -huh. pero lo mismo de antes. En la mayoría de los casos, cuando la otra persona te deja... ...no es porque quiera estar solo o sola, es porque hay otro protagonista en escena. Porque ya estaba hablando con alguien, porque ya estaba quedando con alguien... ...o incluso porque ya se estaba ligando con alguien. Entonces, el dejarte para quedarse solo o sola no es verdad... ...es la tapadera para cambiar de pareja. En muchos casos, ya digo que habrá excepciones, pero pocas... ...pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, a mí... ...desde luego es lo que me ha pasado... ...no, no, yo es que quiero que lo dejemos porque prefiero estar sola. Eh, que ya digo que los hombres también lo hacen, ¿eh? sí, sí. Y he descubierto después que siempre era mentira... ...que no era que quería estar sola, que estaba hablando con otro... Que ...estaba conociendo a otro. Entonces, eh, mucha gente lo hace. Se miente de quiero estar solo o quiero estar sola... ...pero en realidad no es que quiera estar solo o sola... ...es que quiero estar con otra persona... ...y evidentemente alguien sobra... ...entonces sobras tú... ...y es no quiero estar contigo... ...pero sí con otra persona... ...y esa es otra de las grandes mentiras... ...que también nos dicen siempre. Pues exactamente... ...en vez de ir al grano y contando la verdad... ...porque al final se descubre Juan. Es que todo se descubre... ...yo no sé por qué la gente no es tan valiente... ...yo por ejemplo... A ver, yo entiendo que cuesta trabajo dejar a alguien o decirle que no le gusta, que no te gusta, que ya no te interesa o que... A ver, yo a mí me ha costado trabajo, pero yo prefiero, como siempre digo, yo prefiero caer mal siendo sincero que bien siendo un falso. Entonces, ¿qué hago? Pues yo digo las verdades y yo le digo a una, oye, pues no me gusta o no me apetece estar contigo o no me veo contigo, aunque se enfade, pero oye, por lo menos he sido sincero, le he dicho la verdad y ni le me he mentido ni le he hecho bien un cuento de hada que no existe... ...ni he alargado algo que, que no tenía sentido. Pero la mayoría de la gente, como he dicho, le da miedo y vergüenza... ...y ¿qué es lo que hace? Mentir, engañar y prometer cosas que no son. Entonces, vamos a ser más valientes... si estás con alguien y te dice alguna de estas frases tan lamentables... Uh -huh. ...pues para decirle, pues nada, eh, pues vete a hacer tu vida, vete con quien quieras... ...pero oye, yo quiero gente sincera, gente transparente y gente que sea de verdad, ¿no?... Que me venda una cosa que no es. Necesito tiempo, quedamos como amigos, los dejamos porque quiero estar solo o sola. Son las tres eh, mentiras que te dicen al dejarte, ¿no, Juan? ¿Hay alguna Exactamente. Más, ¿Hay alguna más por Pero, ahí? O... Yo pondría la última, sí. eh, cuando te dicen también esa famosa frase del. Estamos de rollo, o algo así. Algo ah, parecido. Así. Eso más. Eso me ha hecho mucha gracia, digo, ¿estar de rollo? Digo, ¿me puedes explicar eso, estar de rollo? ¿Qué es? Estar de rollo es mmm, nos vemos y nos besamos, hasta nos acostamos, luego desaparezco, al tiempo aparezco otra vez, o te llamo cuando me apetece, o te escribo cuando no me parece, y siempre digo, vamos a ver, señores, o se está o no se está. Tú no puedes estar con alguien ahora sí, ahora no, esto no es el servicio, esto no es como como las pizzería que llamas y, oye, mira, eh, quiero pedir esto, esto, esto tráemelo. Mm, ...esa manera de utilizar a la gente... ...eso es otra cosa, tantísimo egoísmo que hay... ...de eso de utilizar a la gente y de decir... ...le voy a escribir ahora... ...porque no me he hecho cuenta con el que estaba hablando... ...o porque me ha dejado con la, con la que estaba o con el que estaba... Y ahora le voy a escribir, nos vemos... ...y después si se me presenta bien mejor... ...pues le vuelvo a dejar de escribir... Eh, ...el rollo es ¿no es? ¿Eh? ...nos vemos y... ...bueno, esto también, a mí esto... parece vergonzoso ese egoísmo... ...y esa manera de utilizar a la gente me parece increíble. Entonces, por eso digo que todas estas frases que me parecen lamentables y que me parecen increíbles de que las diga mucha gente tan tranquilamente y es curioso porque luego se lo hacen a ellos o a ellas y tampoco lo quieren y no les gusta. Entonces, vamos a ser sinceros, vamos a ser valientes y si no te gusta la otra persona, te ha dejado, te ha dejado de gustar o te gusta otro, otra, pues dilo y no pasa nada. Yo siempre digo, oye, que si quieres hacer tu vida, perfecto. Pero no me hagas perder el tiempo. Bueno, no perdamos el tiempo, mejor dicho. Porque uh -huh. con estas cosas estáis perdiendo el tiempo los dos. Bueno, pues estas son las cuatro mentiras más clásicas. Necesito tiempo. Quedamos como amigos. lo dejamos porque quiero estar solo, sola. Y estamos de rollo. Esta última es un poquito curiosa. Estamos de rollo. Sí, hay más, pero estas son las principales. Sí. Y, y estas son las que, sobre todo necesito tiempo, es que eso no falla. Eso es como el Padre Nuestro. Eso todo el mundo lo dice. Toda esa mentira es como la mentira universal. Y claro, a mí cuando me la han dicho yo me he reído. Digo, necesitas tiempo. Y digo, pues nada". Si quieres tiempo te regalo un reloj y tienes todo el tiempo del mundo para ti. Pues Juan, mentiras que te dicen al dejarte. Bueno, pues la semana que viene más. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer tenerte aquí en nuestra emisora. y Igualmente. Seguimos, seguimos la semana que viene con más curiosidades sobre la pareja. La semana que viene volvemos con otro tema. Y eso, para que la gente siga teniendo lo mejor posible las relaciones con el mundo. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Juan. Hasta la semana que Muchas viene. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo.